No confío en nadie negro, no me dé la mano No quiera llamarme como si fuéramos mi hermano Hablan de mi situación pero no, están de mi lado. pero no están de mi lado Yo no entiendo por qué tienen tanta gana de estar hablando su vida en la mía se están fijando pero me fijo en la suya y veo que no están mejorando hey, al, al contrario están peorando, no confío en nadie negro no me dé la mano no quiera llamarme como si fuéramos hermano. hablan de mi situación pero no están de mi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 Al contrario, está empeorando Baby, seguimos subiendo y sin ayuda de nadie Si me voy para arriba es mejor que no me extrañe. Ya no voy a tener tiempo para mandarte un mensaje Como vos no tenés tiempo ni siquiera para llamarme Pero no tengo rencor, baby, vos seguí tu vida Pero que te quede claro que nunca dije mentiras Pensé que era mi culpa y que a vos te conocía Pero ahora sé que no y que esta mierda está perdida